Al abrir Blender nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos con un cubo, nos encontramos con una cámara y nos encontramos con una luz. Así que este cubo ya nos va a servir, no hace falta eliminarlo, vamos a utilizarlo. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es elegir la perspectiva cilíndrica en vez de la perspectiva cónica. Estas son las dos posibilidades. Al coger esta, que es la perspectiva cilíndrica, vemos las líneas paralelas... Y así, cuando pongamos el alzado, la planta o el perfil, que son estas tres vistas que estamos viendo, vamos a ver la cuadrícula extendida en todo el marco. Además, de esta manera podemos ver claramente cuánto mide el cubo en unidades de la cuadrícula. Es dos unidades por dos unidades por dos unidades. Antes de nada, para organizarnos bien... Vamos a llevarnos tanto la luz como la cámara a diferentes capas. La luz la, la podemos llevar a la capa 6, por ejemplo, y la cámara a la capa 7. De esa manera tendremos las capas 1, 2 y 3, que son las que utilizaremos para diseñar el cubo. Para diferenciar el plástico de la propia pieza de las pegatinas, vamos a utilizar un color más oscuro, el color negro. Entonces nos vamos a la parte de, de colores y creamos el color negro. Le damos nombre y una vez que lo hemos nombrado de color negro elegimos un color que no tiene que ser el definitivo de un principio, simplemente que sea más oscuro para poder diferenciar después las pegatinas que, que coloquemos. Como vemos que el cubo ha quedado muy oscuro y no podemos distinguir bien las caras y las aristas, lo que podemos hacer es aclararlo un poco, de tal manera que se siga diferenciando de las pegatinas que pondremos posteriormente, y aún así podamos distinguir bien las partes de, de la pieza. A continuación vamos a crear un contorneado en las aristas y en las esquinas del cubo. Entonces nos vamos al Edit Mode y en este modo podemos seleccionar pues, los vértices, seleccionando varios podemos seleccionar las caras o las aristas y en este caso vamos a seleccionar todo el cubo y vamos a pulsar la tecla W y nos sale este, este menú y elegimos Bevel, que es crear un, un contorneado en las aristas y en las esquinas. Al pulsar nos sale Offset y Segments en la parte izquierda y podemos seleccionar el valor que queramos de tal manera que al aumentar el valor de Offset el contorneado es mayor, como podemos ver, y si seleccionamos más segmentos lo que vamos a conseguir es que el contorneado sea más curvo y más continuo en vez de un simple escalón a 45 grados. Pasamos al Object Mode de nuevo y ya tenemos la pieza con las aristas suavizadas. Lo que vamos a crear a continuación es la pegatina, entonces nos vamos a añadir cubo y lo tenemos ahora superpuesto sobre el otro cubo de tal manera que lo tendremos que desplazar para poder verlo sin problema. Así que lo seleccionamos, lo desplazamos siempre pulsando la, teca, la tecla control para no perder las medidas que nos marca la, la rejilla. Y ahora lo que vamos a hacer es deformarlo hasta convertirlo en la pegatina. Así que lo primero que hacemos es deformarlo en una de las dimensiones. Hasta que tenga el espesor adecuado para que parezca una pegatina de, de un cubo de rubí. Lo que hacemos después es lo mismo que hicimos antes que es crear un contorneado, en este caso en las esquinas para que las esquinas no sean a 90 grados sino que sean curvas y modificando esos dos valores que tenemos a nuestra izquierda podemos crear, como digo, las esquinas curvas con más segmentos o con menos segmentos para que sea más o menos continuo. Ya está, ya lo tenemos. Y ahora lo que tenemos que hacer es redimensionar para que podamos ver un, un pequeño margen de color negro eh, de la pieza, que es lo que suele aparecer en los cubos de Rubik que tienen pegatinas. La pegatina es un poco más pequeña que el lado de, de la pieza, así que redimensionando la pegatina la tendríamos. Una vez que hemos creado una de las pegatinas, tenemos que crear otras dos entonces lo que vamos a hacer es duplicar esta pegatina dos veces para tener las otras dos que nos quedan. Entonces con mayúsculas y la letra D logramos duplicar una de ellas. Esa es la que va a ir en la, en la cara superior. Así que la tenemos que rotar 90 grados hasta que la colocamos horizontal. Y ahora la desplazaremos pulsando la tecla control para no perder las medidas de la rejilla. Y poder colocarla en su sitio y ahora nos queda otra pegatina más haremos exactamente lo mismo poniéndonos siempre en la vista adecuada para poder desplazar la pegatina una vez que la tengamos duplicada la duplicamos y hacemos lo mismo que antes la rotamos 90 grados y la desplazamos pulsando la tecla control para no perder las medidas de la rejilla y ya tenemos las tres piezas, las tres pegatinas. Ahí están. Es el momento ahora de juntar las pegatinas a la pieza negra. Así que nos colocamos en las vistas adecuadas, planta, alzado y perfil. Y bajamos la pegatina. En este caso es impulsar la tecla Control para que el movimiento sea continuo hasta que esté introducida la mitad de su espesor, más o menos. Ahí está. Ya lo hemos hecho con una, ahora lo tenemos que hacer con las, que, las dos que nos quedan. Con esta exactamente igual, seleccionando la vista adecuada y e introduciendo hasta la mitad del espesor aproximadamente dentro de la pieza negra. Y con esta, lo mismo. Esta va a ser una esquina, ya que tiene tres pegatinas. Para crear las otras, simplemente eliminaremos las pegatinas que sean necesarias. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es crear tres colores diferentes para cada una de las tres pegatinas que tenemos en esta pieza. Entonces, en este caso vamos a hacer el blanco, vamos a crear el rojo y el verde. Los colores, a grosso modo, no hay que pararse ahora en ver los brillos ni, ni exactamente el tono que queremos. Eso lo podemos ajustar después. Simplemente es para distinguir unas piezas de las otras. Aquí tenemos tres pegatinas, blanco, rojo y verde. Y esa es la zona interior de, de la pieza, del cubo. Y por tanto no tiene pegatinas. Esto es lo que tenemos. Tras colocar... Las pegatinas en la pieza nos hemos dado cuenta de que el margen que teníamos del color negro de la pieza no se veía lo suficiente, así que hemos redimensionado con la tecla R. Nos salen las opciones de redimensionar en los ejes X, Y, Z. Así que en este caso, como los ejes Y y Z son los que vemos paralelos, es decir, son los que están en la pantalla en estos momentos, redimensionando en el eje Y o en el eje Z, podemos hacer que la pegatina sea más grande o más pequeña y dejar así un margen mayor o menor para que la pieza negra se vea más o menos.